¿Qué significa tener estabilidad económica en Bolivia? Significa tomar buenas decisiones económicas y políticas. Gracias al manejo responsable de nuestra economía, Bolivia dio un salto hasta alcanzar el mayor crecimiento económico de la región, convirtiéndonos en un referente latinoamericano. La estabilidad económica nos da confianza. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas